7 horas con 42 minutos, estamos de retorno, esta es la noche al día y bueno, lo habíamos anunciado, está con nosotros el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida, ministro. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos acompañe. Mire, tengo varios temas, ministro. Quiero arrancar por la coyuntura, por eh, este tema, este proceso que está significando eh, el tema del incremento salarial. Se está hablando con las partes, se va a conocer... Eh, y eso tiene que darse a conocer el primero de mayo, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, eh, nosotros como gobierno uh -huh. eh, conversamos con todos los sectores, pero nuestra identidad como gobierno es la de un gobierno de los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido así. El presidente Evo Morales denominó a esto un gobierno de los movimientos sociales y los trabajadores son eso, son, son uh -huh. movimientos sociales trabajadores organizados sindicalmente y bueno, como resultado de eso es que eh, luego de que la Central Obrera Boliviana efectuó su congreso en Santa Cruz, uh -huh. se ha reconformado la directiva de la Centro Obrera Boliviana retomando lo que es la tesis política aprobada en el congreso de Tupiza de hace tres años en ese Congreso se dice que la COP eh, respalda el proceso de cambio buscando su profundización rumbo al socialismo y que no va a permitir eh, que eh, retorne la derecha, el neoliberalismo, eh, porque esto es atentatorio a los derechos de los uh -huh. trabajadores. Entonces, eh, con la nueva dirigencia de la Central Obrera Boliviana, conducida por el compañero Juan Carlos Guarachi, eh, ya nos hemos reunido el presidente se ha reunido en un par de ocasiones y en la segunda reunión eh, el compañero Guarachi a nombre de la COP junto con su comité ejecutivo presentó el pliego único eh, pliego de reivindicaciones de la gestión 2018 eh, y lo que acordamos fue trabajar eh, es la atención a ese pliego en cuatro mesas ¿no? Eh, que son la mesa social que va a tocar los temas educativos de salud acceso a vivienda ¿no? eh, la mesa productiva que va a tocar el tema de generación de empleo, estabilidad laboral eh, inversiones productivas la mesa económica donde se va a tocar el tema de incremento salarial eh, bueno otros asuntos que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores la mesa laboral, que va a tocar temas de mejoramiento de las condiciones laborales, eh, derechos sociales de los trabajadores, en fin. Y hay una submesa que es la que tiene que ver con los temas de los gremiales. ¿no? Después de bastante tiempo, la confederación de gremiales, que es un sector muy numeroso sí, en las, las ciudades, uh -huh. ha retornado al seno de la central obrera boliviana. Se habilita una submesa por eso. Y, y justamente plantearon sus demandas. Uh -huh. Ellos no son asalariados, uh -huh. pero son trabajadores cuentapropistas, trabajadores que ellos mismos generan sus fuentes de empleo. Entonces eh, han, se ha decidido conformar una submesa. Eh, estas mesas debían comenzar su trabajo de manera simultánea, ¿no? Uh -huh. Eh, tal vez esta es una característica inédita en el diálogo con la Centro Obrera Boliviana porque las mesas generalmente se instalaban cada cual en un ministerio ¿no? eh, dependiendo años? de ¿Sí? la agenda del ministro, en fin, pero con la COP se acordó instalar simultáneamente las cuatro mesas y la submesa de gremiales en un mismo día que debía ser hoy, no en horas de la tarde lamentablemente por los eh, sucesos de Guanuni, uh -huh. ¿no? este, estos lamentables fallecimientos resultado de una explosión que se dio allá eh, han hecho que en acuerdo con la propia COP uh -huh. nosotros eh, posterguemos el inicio de las mesas posiblemente el viernes o tal vez el día sábado, pero va a ser un trabajo simultáneo de, de avance todas en, las cada mesas una al mismo mesas. tiempo Así como es. que hay, están so, sobre el tiempo también, hay que, hay que avanzar sí, en este tema, Hoy no. teníamos una reunión con el con los empresarios, ¿cuál ha sido sí. la evaluación? Bueno, hoy eh, se ha recibido a la Confederación de Empresarios uh -huh. Privados, los ha recibido el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, y la ministra de Planificación, uh -huh. Mariana Prado, se han reunido. Eh, bueno, nosotros hemos escuchado su, su postura respecto al tema del incremento salarial, pero debe, debo decirle, Gabriela, que eh, nosotros vamos a tomar la decisión sobre el incremento salarial conjuntamente los trabajadores, como siempre lo hemos hecho durante todos estos años. Ahora, por supuesto que esa decisión debe eh, adecuarse a la realidad económica del país, eh, a lo que en estos momentos son las posibilidades materiales de eh, la, la economía boliviana. verdad Hay que preservar la estabilidad económica, hay que preservar... Mmm, esta estabilidad que precisamente permite una expansión de los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, eh, ese es nuestro enfoque, ¿no? Uh -huh. Nos reunimos con todos, con empresarios, con microempresarios, con todos los sectores, pero nuestra identidad como gobierno es la de un gobierno de los trabajadores. Ustedes han marcado durante uh -huh. este tiempo el tema de la inflación y, y el incremento es superior siempre a, a la a la inflación registrada, sí. el 2.9, si no me equivoco. ¿no? 2.76. Bueno, ¿eh? 2.76 uh -huh. la inflación registrada. Eh, va a ser, eh, me refiero a que habla a los empresarios de una posición um, y de las condiciones en las que tienen ellos para poder generar un incremento y un 10 y 15% respectivamente de la central obrera boliviana. ¿Qué aspectos cuando se aborda se va tocando? Me refiero a a la negociación, empezar a hablar con los sectores, se entiende, se plasma algunos aspectos para ir como base determinando el posible incremento. Bueno, la inflación es un referente muy importante ¿no? Uh -huh. que nos, nos indica eh, cómo está nuestra economía uh -huh. en ese aspecto en cuanto se refiere a precios, la variable precios. Uh -huh. Hay otros factores también que hay que tomar en cuenta, la estabilidad laboral eh, es un tema que nosotros lo hemos ido planteando. Eh, si se hace un incremento salarial eh, bastante elevado, más allá de la inflación, ¿no? por encima de la inflación, eh, esto satisface, por supuesto, los, eh, las necesidades inmediatas de los trabajadores, pero en el mediano plazo puede ocasionar que eh, medianas empresas microempresas, pequeñas empresas no puedan eh, sostenerse. sostenerse con esos incrementos, ¿verdad? Entonces, eso nos genera un riesgo de que esas pequeñas empresas, esas medianas empresas cierren, con lo cual se genera eh, pues eh, desempleo, que es lo que no queremos. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta el crecimiento económico, ¿no?, eh, los incrementos salariales deben eh, también repercutir en un, en un crecimiento económico que permita alcanzar aquella meta del 4.5%, con lo cual se habilita un segundo aguinaldo. Si se habilita el segundo aguinaldo, como es un sueldo íntegro, eso significa un incremento del 8.5% mensual. ¿No? Entonces, son varias, eh, varios factores que hay que tomar en cuenta. El de la inflación, por supuesto, es muy importante, pero como le decía Gabriela, hay que tomar en cuenta también los otros factores. Ahora, por supuesto, empresarios tienen su punto de vista, trabajadores tienen también sus puntos de vista, pero no hay que perder de vista que eh, los trabajadores, el factor trabajo, es el principal factor productivo, es el que genera valor productivo. Entonces, eh, nosotros por ello es que vamos a continuar con estas políticas de redistribución del ingreso que hemos tenido a lo largo de más de una década. Muy bien, ministro. Voy a cambiarle de tema porque esto está obviamente en un proceso y sí vamos a ver cómo avanza el mismo en estas mesas de trabajo. Eh, un tema de coyuntura lo hemos visto expresarse como gobierno también, es la posición, por ejemplo, en tema de la repostulación que asumió el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Cómo ustedes la califican? ¿Cómo ha recibido el gobierno este tema? Bueno, eh, Almagro hace tiempo ya que ha dejado de ser un factor de integración latinoamericana que debería ser desde el cargo que ocupa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Almagro se ha convertido en un operador político de intereses de derecha uh -huh. en Latinoamérica, eh, funcional a los intereses del de, eh, imperio norteamericano. ¿no? A propósito, fíjese usted de la importancia que para los Estados Unidos, para la Casa Blanca tiene América Latina, cuando el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, eh, presionó, para que en la cumbre de las Américas, que se va a realizar en Perú dentro de poco, eh, no participe el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, varios gobiernos de tendencia derechista en América Latina le, le hacen eco a este planteamiento y resulta que con ello, eh, con ese tipo de planteamientos e imposiciones genera eh, pensiones internas dentro uh -huh. de Latinoamérica para en las vísperas de la cumbre de las Américas anunciar que no va a ir <ríe> entonces la noticia dice suspende su visita a América Latina, porque claro Estados Unidos no es parte de Latinoamérica ellos visitan Latinoamérica ¿no? y suspendió sus visitas el señor Trump que debía realizar a Perú para la cumbre de las Américas y a Colombia entonces esa es la importancia que le da el imperio, la Casa Blanca, a Latinoamérica. En contrapartida, eh, los gobiernos de Latinoamérica en defensa de su soberanía deberíamos priorizar lo que es la integración latinoamericana. Y el señor Almagro, desde la OEA, no está haciendo eso. Él está violando incluso la propia carta de la OEA que indica en, de, en uno de sus eh, puntos principales que se debe respetar la soberanía de los estados ¿no? que conforman eh, pues, eh, la Organización de Estados Americanos y que eh, esa soberanía tiene que ver con el sistema económico, político, judicial, etcétera, etcétera, que se dote cada estado de acuerdo a, sus, eh, a su propia realidad. El señor Almagro está efectuando una labor de injerencia. ¿no? que no corresponde al cargo que, que, deber, que, que desempeña, él está priorizando intereses políticos, ¿sí? eh, conservadores, eh, derechistas, que son los que representa. Y bueno, pues como nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto está poniendo en riesgo la unidad de los estados latinoamericanos. Nosotros, Gabriela, dentro de poco, como país, Bolivia, mm -hmm. Vamos a asumir la Secretaría General de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y también vamos a asumir la responsabilidad al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, eh, la CELAC. Uh -huh. Y le puedo asegurar, eh, Gabriela, que nosotros, desde esos altos cargos de responsabilidad, vamos a cumplir con la obligación de eh, fomentar, eh, apoyar, fortalecer la integración latinoamericana y no estar generando este tipo de tensiones internas que son las que genera el señor Almagro con esas posturas injerencistas. A propósito, ministro, mire, nosotros teníamos un contacto y una entrevista con el señor Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de La Paz, el año 80, recordemos, postulando a Lula como también premio Nobel para el siguiente año, pero ¿por qué retomó el tema? Porque ante la consulta decía lo siguiente, el la democracia, por cómo se está viendo en América Latina, sobre todo en Sudamérica, está en riesgo precisamente por actitudes como las del señor Luis Almagro. Muy serviles en Estados Unidos y eso hace que, que se tenga esta situación también por lo que ha ocurrido eh, en estos países. Y un, un poco de... también de un elemento que, que no es um, constante en todos los países. Me pronuncio sobre unos, pero no sobre otros. ¿no? Mm, mm. Eh, me imagino... Que, que esto viene por, por toda una cadena y se está manifestando a través de todo eh, esto que se denomina los, como sus golpes blandos. ¿no? Sí, e efectivamente lo que se está dando en Latinoamérica en este tiempo son golpes eh, judiciales, ¿Sí? golpes congresales eh, en varios países de Latinoamérica dentro de un contexto de ofensiva restauradora de, del neoliberalismo con gobiernos eh, alineados a la derecha política y eh, bueno pues a lo que son los intereses de norteamericanos. Eh, en ese contexto, creo que eh, la voz de Bolivia es muy importante, eh, una voz que defiende la soberanía de los estados, la autodeterminación. Eh, y la dignidad de los países y de los pueblos de Latinoamérica. Eso es muy importante. Uh -huh. Y el presidente Evo bon Morales, en todo foro internacional donde participe, va a llevar esta voz, oponiéndose a posturas injerencistas. Almagro mmm, debe recordar que son ya eh, varios países en Latinoamérica los que han ido por esta vía constitucional, de que sus tribunales constitucionales emitan sentencias que tienen que ver con procesos reeleccionarios. Es el caso de Costa Rica, es el caso de Honduras, es el caso de Nicaragua. Es más, en eh, Honduras hay ya un presidente que ha sido elegido en las urnas merced a una eh, sentencia del Tribunal Constitucional de Honduras. Y por lo tanto el señor Maduro, perdón, el señor eh, Almagro, no debe olvidar esta situación, uh -huh. ¿no? en ese su afán eh, de opos oposición política que está realizando, inicialmente contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, ¿no? que por supuesto es un gobierno plenamente legítimo, plenamente legal y constitucional, y ahora tratando de meterse con Bolivia, eh, y nosotros ahí le decimos a, a, al señor Almagro, que eh, Bolivia tiene soberanía, Bolivia tiene eh, autodeterminación, Bolivia tiene su institucionalidad eh, judicial, eh, su institucionalidad democrática y no necesitamos que vengan estas voces injerencistas como la de Almagro para eh, dictarnos lo que debemos o no debemos hacer. Ministro, eh, tenemos esta esta situación de, de esta observación que hacía, eso no... Un derecho humano, eh, el tema de ser elegido, por ejemplo, que es lo que observaba, ¿no? Es, y ahí eh, el, te, el otro tema que vincula al magro para la Comisión de Venecia: ¿en qué circunstancias es algo oficial? Si puedo tomar en cuenta esto, está bien planteado o esto que usted nos señala, ¿no? Mm. La, la autodeterminación que tengo en París. Mira eh, una sentencia constitucional es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Y en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional eh, ha emitido precisamente una sentencia tomando en cuenta todos los elementos jurídicos tanto a nivel nacional como internacionales, los, los convenios, los, los tratados internacionales. Entonces eh, esa sentencia es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Eh, lo que opinen otras eh, instancias internacionales que no tienen que ver ya con el ordenamiento jurídico boliviano, pues es eso, nada más que opiniones, en este caso opiniones marcadas por intereses políticos conservadores como la de Armagro o en el caso de la Comisión de Venecia, ya se ha dicho, no es una instancia oficial ni de la Unión Europea ni de la Organización de Estados Americanos, es una instancia meramente consultiva. Eh, pues que uh -huh. emite algún tipo de opiniones sobre distintos temas, pero lo que manda en esto, en esta situación, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano que ha determinado que eh, la reelección es un derecho humano en función de la aplicación de la constitución boliviana y de tratados internacionales. Eso es lo que eh, en este caso, digamos, tiene mucho más peso jurídico que otro tipo de circunstancias. Y le iba a preguntar, esto que me dice al, al final, el peso jurídico, el peso que tiene para los ciudadanos comunes, nosotros que, que no estamos en este tema de, de la interpretación de las normativas, no el peso que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional con eh, la posición que puedan emitir a través del de, de señor Almagro, secretario general de la OEA, eh, ap eh, apoyado en una comisión de Venecia. ¿Qué es la comisión de Venecia? ¿En qué circunstancias se, se pronuncia? ¿Hasta dónde tiene ese peso si tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, la comisión de Venecia fue formada en 1990, ¿no? como una instancia uh -huh. consultiva del denominado Consejo de Europa, que en ese momento estaba conformado por varios gobiernos de Europa precisamente, ¿verdad? Y resulta que es una instancia consultiva que se llama así Comisión de Venecia por el lugar donde realiza trimestralmente sus reuniones, en la ciudad de Venecia, en Italia, ¿verdad? Es una instancia meramente consultiva, ya lo hemos dicho, no tiene eh, ningún poder eh, eh, vinculante ¿no? hacia los países de América Latina, Allá, allá Almagro con sus eh, solicitudes de opinión, en fin, bueno, él ya sabrá lo que hace. Pero el tema es que aquí en Bolivia hay una sentencia constitucional, eso es lo importante. Dentro de, nuestro, de nuestra institucionalidad democrática y jurídica, el Tribunal Constitucional Plurinacional es la máxima instancia ¿no? y es la que ha determinado a través de sentencia, en este caso, eh, ya se ha pronunciado sobre lo que es el tema de la reelección. El compañero Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones del 2019 y la derecha, en vez de, de desgastarse en este tipo de debates, lo que debería hacer es presentar al país una alternativa programática, nacional, democrática para el 2019, eh, competir en las urnas, creo que debería prepararse para eso, porque de hecho... Evo Morales está habilitado para el 2019. Evo Morales es candidato, más allá de lo que se diga. Sí. Sentencia del Tribunal Constitucional se respeta, eso lo estoy entendiendo. Ministro. Así es, así es. ¿no? Y bueno, allá Tuto Quiroga, hoy creo que declara que, que es un, un golpe contundente la declaración de Almagro. Bueno, allá Tuto Quiroga lo que declare respecto a lo que a su vez habló su amigo Almagro, ¿verdad? Este uh -huh. no es un tema de amistades políticas eh, o partidarias, no? Obviamente que Tuto Quiroga eh, comulga con las ideas conservadoras, retrógradas, derechistas de, de Almagro. Eh, no por nada, Tuto Quiroga fue el heredero de Hugo Banzer Suárez, un dictador. Uh -huh. Imagínese, un, un pichón de la dictadura, Tuto Quiroga ¿verdad? pretendiendo dar lecciones de democracia en Bolivia, en fin, creo que. Eh, este tema ya trasciende todos estos eh, aspectos y lo fundamental es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, repito, es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento y por ello es que ya hace meses se dijo el compañero Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones del 2019. Le hago una consulta más sobre, el, sobre este tema. Por, eh, por tener la precisión, ¿se, ¿se tuvo algún antecedente en el que un fallo de, del Tribunal constitucional se modifique, los fallos del tribunal son de cumplimiento obligatorio. Así es, así es. Son definitivos, son de cumplimiento obligatorio, eh, es cosa juzgada, ¿no? uh -huh. En los términos que utilizan los abogados. Uh -huh. Y bueno, este en América Latina ya ha habido varios casos, ¿no? Pero el más reciente ha sido un fallo del Tribunal Constitucional Hondureño, el que eh, pues ha habilitado uh -huh. al que actualmente es el presidente de Honduras, el que ganó las elecciones. Entonces Ahí no se dijo nada. Y bueno, entonces uh -huh. eso significa de que eh, no solamente que esa vía constitucional, plenamente legal, uh -huh. ha sido aplicada en varios países de Latinoamérica, sino que también tenemos la eh, situación de que hay eh, un presidente en ejercicio que justamente fue habilitado, participó en las elecciones, las ganó ¿no? en uh -huh. aplicación eh, de esta vía constitucional que cada país se dota a sí mismo. Entonces, en el caso boliviano, está claro, hay una sentencia, eh, repito, esa sentencia eh, cierra este tema, ¿no? por mucho que la derecha lo quiera reabrir. Por eso digo en vez de que la derecha se desgaste en este tipo de debates, la derecha debería prepararse programáticamente, debería pro prepararse eh, políticamente eh, para presentar alternativas en lo que va a ser ya eh, el 2019, la elección del 2019. Ministro, eh, usted me decía hace instantes, volvió a presidir la UNASUR, va a estar a la cabeza de la UNASUR, de la CELAC, eh, había un problema sobre ese tema, ¿cómo está...? El... Esto que nos señala, ¿cuál es la proyección? ¿Y qué significa además para la región, obviamente? Bueno, es un rol muy importante que asume Bolivia, ¿no? Eh, que le corresponde asumir además, porque, bueno, pues la UNASUR fue formada precisamente en la última década, ¿no? Uh -huh. Entre todos los países de Sudamérica y eh, es nuestra intención fortalecer esa instancia de integración. Eh, por otra parte, la CELAC, ¿no? la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es también un escenario eh, muy, muy importante en el que, por supuesto, eh, Bolivia eh, va a eh, desplegar todo lo que es eh, su, su experiencia democrática como país hemos eh, logrado demostrar que es posible realizar grandes transformaciones sociales, económicas, políticas, estatales sí. en democracia. ¿verdad? Eh, ese es el proceso de cambio en Bolivia, ¿no? un proceso de transformación. Revolucionaria en algunos aspectos, pero dentro de un contexto democrático, de un proceso democrático. Entonces, creemos que, bueno, pues de alguna forma Bolivia se ha convertido en un referente ¿no? democrático, de avances democráticos en Latinoamérica, pero también en el último tiempo nos hemos convertido en un referente económico. En Bolivia, y volvemos al tema anterior, ¿no? Con el que claro, iniciamos esta entrevista. Eh, si hoy estamos discutiendo. En, en Bolivia ya, ¿no? con los trabajadores, estamos discutiendo eh, la expansión de derechos laborales, estamos de, debatiendo incrementos salariales, mejoramiento de las condiciones de jubilación, etcétera, etcétera. Es porque hay una base económica eh, estable que, que está en crecimiento que puede dar lugar a eh, lo que son medidas redistributivas, ¿no? Y eso, por supuesto, que es visto en Latinoamérica como una referencia. Felizmente, Bolivia no tiene los problemas de devaluación de que tienen otros países. Felizmente, Bolivia no tiene los problemas de hiperinflación que tienen otros países o los problemas de recesión productiva que tienen otros países. Entonces, creemos, eh, Gabriela, que volviendo al tema inicial, ¿no?, uh -huh. Eh, es el momento en que trabajadores puedan eh, plantear en el diálogo que va a haber con el gobierno sus iniciativas, sus demandas, sus reivindicaciones, pero valorando lo que es el momento histórico, este momento histórico, en lo económico, en lo democrático, en fin, que les permitan avanzar en los derechos eh, laborales. Ministro, eh, en este momento se viene desarrollando, me decía también lo comentábamos y la cumbre de las Américas, pero la de los pueblos la de las organizaciones sí. se, ha, se ha analizado la situación de América eh, tiene conocimiento de ello se ha podido comunicar eh, está en la, la participación de Bolivia también en Perú sí, sí eh, hace dos días partió uh -huh. de Bolivia una delegación de 150 uh -huh. representantes de movimientos sociales del país están allí los representantes obreros, los representantes campesinos y de sectores urbanos populares. Entonces, eh, es una delegación muy importante de 150 personas que están participando en la cumbre de los movimientos eh, sociales en Perú. Uh -huh. Y eh, creo yo que eh, precisamente allá ellos están dando a conocer las posiciones que han sido debatidas en la Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcán, CAM, uh -huh. que aglutina a su vez a todos estos movimientos sociales, cuyos delegados, cuyos representantes han ido hacia, hacia Perú y están en Lima participando en esta cumbre de los movimientos sociales que se realiza paralelamente a la cumbre de jefes de Estado de las Américas que se va a, realizar, que se va a efectuar también allá en Lima, Perú. Es importante aquello. ¿Y cómo se ha ido? ¿Cómo, ¿Y cómo lo evalúa, ministro? Me refiero a, en ese último tiempo ha existido esta participación de, de las organizaciones, movimientos sociales, grupos, mm. eh, paralelos a los actos eh, oficiales, no para los actos que se tienen. ¿Considera sí. que esta, este tipo de reuniones y este tipo de resoluciones que se puedan emitir han ido creciendo, se han ido consolidando, van tomando fuerza o cómo, cuál es la situación? Sí, nosotros hemos acuñado uh -huh. hace... 12 años, un concepto que es el de la diplomacia de los pueblos, ¿no? uh -huh. y creo que este tipo de participación de delegaciones, de movimientos sociales en eventos internacionales, es también algo que explica el por qué eh, a nivel internacional, por mucho que la derecha critique y critique en Bolivia, incluso sobre este tema, pero a nivel internacional, la posición de Bolivia eh, es una posición muy importante, muy relevante, y que ha permitido también que la demanda marítima boliviana pues, logre respaldos internacionales eh, sumamente valiosos. Entonces, eh, creo que eh, se ha verificado en la práctica que la diplomacia de los pueblos es la vía correcta. ¿no? Es decir, uh -huh. una vía a través de los gobiernos, que es la vía diplomática formal, pero también una vía de, diplomática que es la de la diplomacia de los pueblos que nos permite reforzar las posiciones que como Estado boliviano vamos planteando en la esfera internacional justamente a través de los movimientos sociales y su participación en eventos internacionales como este, esta cumbre de movimientos sociales que se está realizando en estos momentos en Lima, Perú. Le hago una, una consulta más antes de cerrar la entrevista, ministro, eh, y precisamente por algunas, algunos mensajes que nos llegan por las redes sociales. Mire, eh, se, se habla de temáticas en este tipo de cumbres, la delegación que también participa en, en esta cumbre de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, pero por ejemplo existen redes sociales, algunos activistas, que dicen, se traslada y le leo tal cual, si me permite, le dice, activistas bolivianos viajan a la Cumbre de las Américas, que se llevarán adelante en el Perú para denunciar la reelección eterna de Evo Morales. Y, y nos imaginamos que, que esto se va manejando políticamente. ¿Cuál es su sí. posición sobre esto, por favor? Que vayan, uh -huh. que vayan, que participen, ya nos dirán luego con qué recursos económicos lo están haciendo. La diplomacia de los pueblos, ¿no?, tiene recursos eh, asignados por ley, ¿no? y precisamente eso es lo que permite que delegaciones puedan trasladarse a eventos internacionales. Quisiéramos saber a estos activistas, pues, quién los está solventando, quién está pagando su traslado, su estadía allá, en fin. Nos gustaría mucho que nos dijeran. Pero más allá de eso, que vayan, que participen, que se expresen, porque esa es la prueba viva de que en Bolivia tenemos un régimen democrático, plenamente vigente, tenemos una democracia plenamente consolidada, ¿verdad? Eh, más allá de algunas voces ¿no? que intentan mostrar uh -huh. que en Bolivia hay autoritarismo, que en Bolivia hay una especie de dictadura, en fin, bueno, ahí está la prueba, la prueba viva, ¿no? Delegaciones de opositores de derecha, Pueden ir a eventos internacionales y expresarse libremente. Lo mismo que en Bolivia, tienen todo el derecho de expresarse. Quiero agradecerle por habernos acompañado, ministro. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar acá. Muy bien.